Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, estamos contentos, estamos muy muy alegres porque vamos a estar sorteando un tanque de nivel 8 Como pueden ver aquí, allá, el Churchill MK1, este Tortuga que a mí me encantó, la verdad que bueno... Eh, ¿Hay gente que le gusta hay gente que no? Bueno. ¿Qué tengo que hacer para poder participar del sorteo? Bueno, muy sencillo, amigos Me tienen que donar mil de oro ¿Ya <ríe> es un ladri, boludo, alta lacra No, no, no, bueno, vamos a hacerlo muy fácil Muy sencillo, no, pues es un chiste, porque, porque ya empiezan Eh, no, pero eh, Seguro que estás sacando mucha plata con esto Sos una rata Sos community, tenés que respetar a la comunidad No tenés que hacer chistes bueno, eh, ¿cómo hago para participar de esto? Tenés que compartir este video. Listo, nada más que eso. Muy sencillo, compartís este video eh, para que lo vea mucha gente. Básicamente tenemos que hacer que este video sea viral, ¿bien? Entonces, eh, si este video es viral, va a venir cada vez más gente al canal y... Y bueno, eso va a ser muy bueno porque vamos a crecer como comunidad. Y eso es muy importante. Poniéndonos más serios, si compartís este video, estás participando simplemente por, eh, por lo que es el turtle. Ahora el turtle, el turtle, en realidad, ¿no? El tortuga. Déjenme en los comentarios su nick de what bien su nick de war of tanks, ¿ok? Entonces me dejan su link su link no su nick de what en los comentarios y están participando bien de todos los que me dejen los nick de WOT en los comentarios, entre toda la gente que lo deje, que calculo que será mucha, espero, bueno, voy a estar sacando 5 personas, 5 participantes, ¿ok? Bueno, entre esos 5 participantes, para que agrande un poquito más para que se vea bien, entre esos 5 participantes que voy a estar sacando... El que más haya compartido el video es quien va a ganar, Bien, o sea, cómo después yo voy a verificar que esta persona o esta otra ha eh, compartido más veces el video, bueno, sencillo, me van a tener que mandar una captura de pantalla a mi Discord de todos los lugares en los cuales han compartido el video, bien, así de sencillo, o sea, acá abajo en los comentarios voy a hacer un ruso en los comentarios va a haber 100 personas participando de esas 100 personas voy a sacar 5 de manera random ¿no? como hacemos siempre con el tema de los comentarios de esas 5 personas va a haber eh, vamos a analizar quién fue el que más veces lo compartió y esa persona es el que así de sencillo bueno amiguetes, muchas gracias empiecen ya a dejar su nick, empiecen ya a compartir en Facebook en Twitter, en Instagram en Whatsapp En eh, Grupo de Face En uh, No sé Donde quieran Donde tengan ganas En su muro de, de Snapchat Donde si les ocurra Compártanlo Y eh, déjenme su nick Abajo de World of Thrones. Bueno amigos Nos vemos En la próxima Acuérdense que el 30 Por la noche lo estamos sorteando. Un beso Cuídense Y nos vemos En la próxima Chau chau